Masivas inundaciones provocaron al menos la muerte de seis personas y dejaron 20 desaparecidos en la zona del suroeste de Japón. Iniciamos contándoles que la Asamblea Nacional aprobó la noche del jueves la Ley de Paraísos Fiscales con 107 votos afirmativos y 18 negativos sin que se presentaran votos en blanco ni abstenciones. De esta manera, Ecuador se ubica a la vanguardia internacional con una normativa para afrontar los paraísos fiscales y luchar en mejores condiciones contra la corrupción. La legislación permitirá cumplir el mandato constitucional aprobado durante la consulta popular del 19 de febrero de 2017 referente a la prohibición de que funcionarios públicos posean bienes o capitales en paraísos fiscales.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 Antonio Intriago Williams fue nombrado gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP. A través de un video publicado por la institución, el funcionario manifiesta su designación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Intriago también aclara que no pertenece a ninguna tendencia política, pero conjura con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Ante las aceleraciones públicas infundadas, me permito manifestar el señor Presidente de la República, Lenín Moreno, me ha designado como Gerente General de seder con el propósito de llevar una administración responsable y coherente, manteniendo el servicio eficiente y mejorando la distribución de la energía eléctrica que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha durante estos 10 años. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna tendencia política pero conjugo con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, lo cual se puede evidenciar en mi participación en instituciones del sector público, como la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Justicia a lo largo de ocho años. Es muy probable que estos comentarios negativos hayan sido emitidos por personas que estaban a cargo de las eléctricas y que ahora se sienten afectadas por la designación de un perfil joven, profesional y capacitado, como lo demuestra mi hoja de vida y mi experiencia. Seguiremos trabajando para garantizar un servicio adecuado en todos los rincones del país. CENEL-EP. Servirte nos llena de energía. Amigos, amigas televidentes, cuando son las 7 horas con 13 minutos, hacemos una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que la Cenecid y el sector productivo marcan su primera agenda de trabajo con el propósito de fortalecer la educación superior.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 Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el Estado es el responsable de entregar medicamentos seguros y eficaces a la población. Para ello se ha implementado una serie de mecanismos para garantizar su distribución. En este contexto el Ministerio de Salud hace un llamado a un encuentro nacional para establecer estrategias que fortalezcan el acceso a los medicamentos entregados en el Sistema Integral de Salud Pública.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 Gracias por informarse con nosotros. En las noticias del mundo les contamos que la policía de Alemania dispersó con gases lacrimógenos a miles de manifestantes en Hamburgo, mientras que masivas inundaciones provocaron al menos la muerte de seis personas y dejaron a 20 desaparecidos en la zona del suroeste de Japón. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La policía alemana dispersó el jueves con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión a miles de manifestantes en Hamburgo, donde el viernes arranca la cumbre del G20. Cerca de 12.000 personas marcharon, entre ellas al menos 1.000 manifestantes encapuchados, muchos de los cuales lanzaron piedras, botellas y petardos. La policía disolvió la marcha convocada con el lema Welcome to Hell o Bienvenidos al Infierno cuando intentaba acercarse al centro de convenciones donde se celebrará la cumbre. El sábado está prevista otra gran manifestación convocada por grupos de extrema izquierda. Las autoridades desplegaron en Hamburgo cerca de 20.000 policías como medida antiterrorista y para evitar la violencia de las cerca de 30 protestas previstas durante la reunión de jefes de Estado. Seis personas murieron y 20 están desaparecidas tras las masivas inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el suroeste de Japón, donde las autoridades buscan evacuar a cientos de miles de habitantes. Soldados y socorristas fueron desplegados desde la mañana del jueves para rescatar a personas de las zonas amenazadas con deslaves. El gobierno indicó que 250 personas ya habían sido rescatadas. Alrededor de las 9 de la noche, un hombre estaba siendo arrastrado por el agua, pidiendo ayuda. Se acercó a un poste de electricidad y se aferró a él. Llamé inmediatamente a la policía. Me dijeron que los rescatistas vendrían pronto, pero el agua lodosa estaba corriendo por toda el área. Después de tres horas, finalmente fue rescatado. En las provincias de Fukuoka y Oita, cayeron precipitaciones de 540 milímetros en 24 horas, el equivalente a 45 días en temporada de lluvias. La agencia japonesa de meteorología estimó que las abundantes lluvias continuarán durante las próximas horas, mientras que las autoridades rebajaron el nivel de alerta. Francia se prepara para dar un largo adiós a los vehículos de combustión. El ministro francés de Ecología, Nicolas Hulot, ha anunciado este jueves que en el año 2040 se dejarán de vender vehículos con motores de gasolina o diésel en todo el país. Acompañada de incentivos fiscales, esta medida se enmarca en un ambicioso plan que persigue que Francia ocupe el vacío de liderazgo dejado por Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. Un nuevo tema es hacer de Francia el número uno de la economía verde, decía Hulot, y que el Acuerdo de París sea una oportunidad para la creatividad, la innovación y el empleo. En el espíritu y en la materialización de lo que dijo el presidente de la República cuando Estados Unidos anunció su posición sobre el Acuerdo de París, nosotros nos vamos a fijar como objetivo la neutralidad de carbono para el año 2050. El plan global eleva los objetivos acordados en la Cumbre de París. En un plazo de cinco años, Francia eliminará todas sus plantas térmicas de carbón y de aquí a 2030 elevará el peso relativo de las energías renovables al 32% del total. Arqueólogos descubrieron en la Plaza Central de la Ciudad de México la base de un monumento del siglo XIX que jamás fue construido, pero que era conocido como el Zócalo. La pieza es el zócalo del Monumento a la Independencia, proyectado en 1843 y que, aunque nunca se erigió, dio su nombre a la explanada. La plataforma de 8 metros de diámetro y una altura de 28 centímetros se encuentra en la parte central de la plaza, cerca de la bandera. La escultura se canceló por el inicio de la guerra con Estados Unidos entre 1846 y 1848. El Zócalo de la Ciudad de México, de 20.000 metros cuadrados, una de las tres plazas más grandes del mundo, está siendo sometido a una remodelación en la que se anticipaban hallazgos históricos por haber sido construido en capas. La explanada empezó a ser construida por los conquistadores españoles en 1521, sobre los restos de lo que fue la Gran Tenochtitlan, la ciudad de los aztecas y corazón histórico de México. Amigos, amigas, antes de finalizar, queremos enviar un saludo a Marjorie Pilay, que nos escribe desde Barcelona, España. A Mariana Santander también, que nos ha escrito desde París. A Gina Peña, a, también a Edgar Carlos Ama, que nos escribe desde Tumbaco. Un saludo también para ti, Edguitar, Y también a Iris Lalangi, que nos escribe desde Madrid. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Y gracias por estar pendientes de la señal de Tele Ciudadana y de su noticiero ciudadano. Gracias por su fiel sintonía. Más noticias hoy a la una de la tarde. Hasta pronto.